Activa 20 poderes de tu mente. ¿Te gustaría curar con tus manos, tener telepatía, ver el aura de las personas y muchos poderes más? Tú puedes aprender todo esto y mucho más en solo dos días de curso intensivo. ¿Te parece increíble? Nuestros cursos están avalados ante la CEP, que como sabes es una institución oficial que solo acredita a quienes cumplen con las debidas normas bajo lineamientos estrictos de calidad. ¿Y cuáles son los poderes que aprenderás en este curso? Visión áurica. En esta clase activaré tu visión áurica. Podrás ver tu aura y podrás saber lo que cada persona está sintiendo por ti, ya que en el aura se ven los sentimientos. Podrás saber si una persona siente amor, si siente odio solo aprecio, o cualquier sentimiento que te tenga. Ahora podrás verlo en su aura. Telepatía. En esta clase aprenderás a desarrollar la telepatía. Usando este poder podrás influenciar los pensamientos y sentimientos de las personas, pues es comunicación a distancia usando la mente. Podrás usar este poder para levantar el ánimo de una persona, bajar la fiebre a distancia, o para comunicarte con alguien más a quien enseñes esta técnica, como tu pareja o un amigo. Y así podrán enviarse mensajes usando la mente. Curar con las manos. Este poder te permite modificar la materia usando los poderes de tu mente. Podrás usarlo para mejorar la salud de una persona, eliminar su dolor e incluso curarlo, tal y como lo hacen los chamanes sanadores cristianos y los practicantes de reiki magnetoterapia aprenderás a usar los imanes para mejorar la salud de las personas animales o incluso plantas árboles y para tener cosechas más abundantes en este curso también te enseñaré a diseñar un ahorrador de gasolina casero para tu auto Usando esta técnica, podrás ahorrar hasta el 30% de la gasolina que consume tu auto. Biofusión, técnica terapéutica para eliminar traumas y fobias en solo 15 minutos. Con este poder, te ahorrarás hasta año y medio de terapia convencional con cada fobia o trauma que elimines de ti. Liberado de estos problemas, pasarás a una vida plena, sin miedos sin sentimientos de culpa, inferioridad y sin críticas interiores. Todo eso podrás eliminarlo con el curso. TESTAR Técnica avanzada que te permite saber cómo está programado tu subconsciente. El subconsciente domina nuestras vidas, tal y como enseñaron Freud, Jung, Jagot, entre muchos otros psicólogos importantes. Si estás programado para el fracaso, fracasarás una y otra vez sin remedio alguno. En cambio, si tu subconsciente está programado para el éxito, triunfarás en todo lo que te propongas. Con este poder, sabrás cómo está programado tu subconsciente. Y si tuvieras una programación de fracaso, la eliminarías al instante con el poder del escudo magnético de nivel 1 que también aprenderás en este curso. Capitán de tu alma. Técnica 100% efectiva para hacer que tu subconsciente haga que en tu vida simplemente ocurran las cosas que deseas y evitar las que no deseas. Chakras. Todos tenemos siete chakras. En esta clase aprenderás sobre ellos y a desarrollarlos para que así tu vida mejore en el sexo, en la salud, el dinero, el amor, la amistad, tu fuerza de voluntad y paz mental. Cromoterapia. Cómo usar la terapia de los colores para mejorar tu ánimo y tu energía. Runas. Te enseñaremos a usar las runas en la telepatía. Meditación alfa de 8 Hz Aprenderás la orden mental que hace que en un minuto alcances un nivel de meditación que solo se alcanzaba tras 20 años de experiencia. Tú alcanzarás ese nivel tan profundo aun cuando no tengas experiencia en meditación. Cura de la epilepsia Te enseñaré una técnica que han ocultado para la cura de la epilepsia que tiene excelentes resultados cura del cáncer te enseñaré tres curas distintas del cáncer curas que han sido ocultadas durante décadas por las industrias farmacéuticas para ganar millones de dólares a costa del dolor y la muerte de millones de personas por culpa de esta terrible enfermedad esta cura ha salvado a miles y miles de personas en todo el mundo y tú vas a aprender esta cura ...para prevenirlo o ayudar a quien lo padezca. Actor porno. Técnica avanzada para eliminar la eyaculación precoz... ...y poder hacer que el hombre pueda durar hasta horas y horas en el sexo. Dios del sexo. Técnica avanzada para convertir la anorgasmia femenina... ...la aparente incapacidad para tener orgasmos en multiorgasmia... ...que es hacer que la mujer sienta hasta cinco... 10, 15 o más orgasmos en una relación sexual. Hay algunas mujeres que han confesado que solo por esta estrategia mental les valió la pena tomar el curso. La estrategia mental del mejor terapeuta. Recibirás un manual de cómo hacer una terapia paso a paso a los pacientes para eliminar traumas, fobias, miedos y algunos tipos de alergia en una o dos sesiones. Reverberación, cómo usar el poder de tu mente para alcanzar la riqueza y que así tu vida pueda ser mucho más fácil y tranquila. Que puedas darte el lujo de viajar, descansar y dedicar mucho más tiempo a tu espíritu y a tu familia. Y no tener que estar todo el tiempo esclavizado a un trabajo de horas y horas para apenas sobrevivir al día. Este poder te permitirá vivir en la abundancia y quitarte las preocupaciones económicas, haciéndote la vida mucho más fácil y placentera. Asistencia personalizada con el Dr. Rafael Guía. Todo el curso está en video para que lo puedas estudiar. Se te regalarán los videos para que tengas con qué repasar los temas en el futuro y así nunca olvides nada. Diploma de Terapeuta Avanzado. Diploma que te acredita como terapeuta mental avanzado por la Fundación Despertar, pues este curso está registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, un instituto mexicano que otorga certificados y diplomas para el trabajo. Además, si lo deseas, puedes tener un certificado avalado por la SEP, con el cual podrás dar terapias a pacientes de forma completamente legal y autorizada. Fundación Despertar ha otorgado 20 becas para que 20 personas puedan tomar este curso a mitad de precio. Pregunta por la disponibilidad de becas para que aproveches esta oportunidad única. Aprovecha las becas limitadas adquiriendo el curso en línea hoy mismo, con el botón que se encuentra debajo de este video. Adquiérelo ya y aprende los poderes avanzados de tu mente. Nos vemos en línea. Un fuerte abrazo de Fundación Despertar.